Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a continuar estudiando los términos direccionales. Nos vamos a centrar en los planos corporales. ¿Cuál creéis que va a ser el cometido de estos planos corporales? Bueno, pues es muy sencillo. Eh, simplemente, si nos fijamos en la, en la imagen que os he puesto ahí, bueno, pues estos planos corporales bueno, van a describir la dirección en la que hemos hecho. ¿Vale? El corte de una estructura, ¿vale? Y este corte puede ser bien, fijaros en mi mano horizontal, si el plano es horizontal, o también puede ser vertical, si el plano es vertical. Entonces, eh, ¿cuántos tipos de planos vamos a poder encontrar? Pues tres planos nada más, ¿vale? Puede ser un plano transversal, un plano sagital y un plano coronal. Vamos a la imagen y lo vamos a ver con más detalle. Tenemos el primer plano que vamos que se puede que vamos a describir es el plano transversal, ¿vale? Que es un plano horizontal. Fijaros, está aquí. Lo voy a poner ya de este color para que no nos perdamos. Este es el plano transversal. Es el único que es horizontal. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, porque me va a dividir el cuerpo en dos partes. Una parte superior y una parte inferior, ¿vale? Y lo voy a poner así, con esta flecha, para que no nos perdamos. Tenemos una parte superior, ¿vale? Y también me va a dividir, para que estoy pintando mal aquí, y una parte inferior, ¿vale? Siguiente plano. Es el plano sagital, ¿vale? El plano sagital... Lo tenemos aquí en amarillo, ¿no? un amarillo verdoso. Venga, vamos a ver, este sería el plano, eh, no, perdón, está en azul. A ver, este de aquí, en este color. Venga, este es el plano sagital. Bien, este plano sagital, vemos que es un plano vertical. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues me va a dividir el cuerpo en dos lados. ¿Vale? Tenemos lo que va a ser, por un lado, el lado derecho, que es, perdón, este sería el lado izquierdo, ¿vale? Y esta parte de aquí, que vamos a poner, lo voy a poner así con esta flecha, ¿vale? sería el lado derecho, ¿vale? O sea, es un plano horizontal, vertical, que divide el cuerpo en dos lados, derecho e izquierdo. ¿qué otro plano vamos a poder visualizar? bien, pues otro plano que vamos a poder trabajar y ver aquí, le vamos a poner este color es este plano de aquí y este se trata ¿de qué? de un plano coronal se trata también de qué? de un plano que es vertical ¿Vale? y este plano lo que hace es dividir el cuerpo ¿vale? en dos partes también le va a dividir el cuerpo en lo que es una parte, fijaros, esta es una parte anterior, y esta parte de aquí será la parte posterior. Genial. Bueno, una cosita más antes de terminar, ¿vale? Sobre el plano sagital, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que en función de por dónde corte el plano sagital podemos denominarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Si el plano sagital, ¿vale?, atraviesa el cuerpo a través de la línea media, nosotros podemos hablar de plano medio-sagital. Pongo aquí la P medio-sagital, ¿vale? o sagital medio. Si por el contrario, este plano no pasa por la línea media y me divide el cuerpo en dos lados desiguales, habla, se llamará entonces plano parasagital. Pues ya está, hasta aquí este mini vídeo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, no dudéis en utilizar el foro o preguntar en clase. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde empezaremos a ver cuáles son las cavidades corporales. Hasta ahora, chicos.